Creo que entonces a mí estoy me ¿Estoy embarazada, embarazada, embarazada? ¿Voy a tener un bebé? ¿Voy a ser mamá? ¿Yo? ¿Qué? Amores míos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón. Bienvenidos nuevamente a este espacio que me hacía tanta, tanta falta hacer. Me hacían ustedes muchísima falta. Volví porque quiero compartir con todos ustedes una nueva etapa de mi vida a la que estoy entrando. Eh, pero más que todo para hacer videos más tranquilos, más casuales. No quiero hacer las superproducciones, sino más que todo hacer videos donde podamos charlar, conocernos mucho más, poder hablar del día a día. Y bueno, estoy tan emocionada de empezar este nuevo proceso con ustedes. ¿Y adivinen qué? Normalmente voy a tener siempre un invitado muy especial. ¿Y qué mejor invitado? que mi hermana, Cami, que me ha acompañado mejor dicho durante todo. ¡Fuerte aplauso para Cami! Uh, uh, uh. Cami Tobón in the house. Por ahí nos dicen... Tobo Ay, no, Les voy a hacer una cosita de Cami. Cami es un poquito tímida. Yo estoy tratando de quitarle su timidez porque en verdad es una mujer tan alegre tan chistosa, se parece bastante a mí, es un poco torpe, no me digas que no, es bastante torpe. Y Cami, preséntate, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta? ¿Tienes novio? ¿Qué? Ok, hola, odio hacer esto, bueno. Hola, yo soy Cami, todo le da yo, pena. Eh, yo soy productora. Lo he sido durante unos varios años. Yo antes hacía producción más que nada de eventos. Organizaba giras, eh, trabajaba con artistas. Hasta que yo me la robé. Un día dije, yo no entiendo por qué Cami no está conmigo y está en mi equipo, hasta que me la robé de otra persona que estaba con la que estaban trabajando. Sí. Y ahora es parte del equipo Tobón y, mejor dicho, inseparables. Yo no sé qué haría sin Cami. Mi vida sería un desastre. Y como me tiene que acompañar a todo pues todo el tiempo, a todos lados, tú has sido como testigo de todo, to No solo testigo, sino la que ha grabado todo. La que ha grabado todo todo, todo, todo, lo que, todo. todo lo que ustedes no. ven, es grabado por mí. Por eso es que yo nunca salgo en ningún video, porque yo estoy tomando todo, pero bueno. Porque Cami, en verdad, es la mastermind de absolutamente todo. Bueno, Cami, te quise invitar a mi canal de YouTube. Qué bueno, fue idea de las dos hacer esto. Donde nos vamos a maquillar mientras contamos un poquito de qué ha cambiado en mi vida últimamente. ¿Cierto? Sí, sí dale. ¿Qué ha cambiado en mi vida últimamente? Me bueno, da un poco de nervios porque mi rutina es como... No pórtame. Con el pórtame, pórtame. pórtame. Perdón a todos los que nos ayudan con esto. Yo soy la mayor, eh, yo tengo 31, Cami tiene 28, chiquiticas, mi mamá nos decía gato y perro porque literalmente peleábamos todo el día. Ella me araña. Ella era el gato y yo era el perro. Ella me arañaba, yo la mordía. <risa> literalmente no podíamos vernos, pero hoy en día digo, Dios mío, mi vida sin mi hermana, yo no sé qué sería sin ella. Y Lara era como la estrellita de la casa, pues creo que a mí me, me rayaba. Yo era histérica, chiquita. Como que fui cambiando. O sea, pero sí, bravo, yo era sí. el tesorito de, de mamá y papá, pero... Es que sí, Cami tenía un temperamento bastante difícil y yo era un poquito más tranquila. Y entonces sacaba las uñas del gato. Y la, el gato era la que tenía la culpa en la casa porque la niña tenía una arañola que un día. ¿Quién fue Cami? Uy, pero... Y además pero Camille... porque se lo merecía, ¿sí? Sí, siempre. O sea, no era sí, No era nada más. Bueno, Cami... Eh, chiquita le encantaba el rock a mí me gustaba el pop entonces mientras se oía el metal pesado sí, en el bien, cuarto de pesado. Cami yo oía sí. Britney Spears Batman Boys, Shakira puro pop en el otro cuarto entonces chocábamos mucho con nuestros gustos yo era rosado, ella era negro yo era color, ella era darks, todo <ríe> darks, hay un poquito, la verdad todavía un poquito vivir con Laura de chiquita pues era toda, toda perfectica bien puestecita, yo era la que nunca tenía el uniforme puesto la que no le gustaba las faldas la que siempre estaba molestando a ver con cual pantalón podía llevar entonces yo creo que mis papás se concentraron en que yo la lograra como Cam, vístete bien vístete bien, organízate bien y después empiezo yo a crecer a meterme más en el mundo de la televisión de la presentación, de lo que más me gustaba, que era, bueno, hablar en público, porque yo soy comunicadora social. Y Cami es psicóloga. Yo, yo estudiaba periodismo y comunicación social, pero una cosa antes es que tú desde el colegio ya tenías tu onda show business, ya no sabías que ibas a estar en televisión, ya te estabas modelando, ya tenías todo. ¿En eso. el colegio? Sí, claro, tú empezaste como, como desde el 18, ¿no? Incluso antes tú ya lo tenías clarísimo. Entonces, pues, yo como desde los 17 años salí de mi capullo y me encantó el modelaje. Empecé a hacer comerciales, empecé a hacer, haciendo, bueno, de lo que, que ya que sabemos. Menos. Y Cami le gustaba mucho la psicología, ¿cierto? <risa> sí, pues yo era muy normalita también, pues, okay. pues es que comparar. Eh, estar en televisión a ah, pues una vida pues más normal pues habían siempre comparaciones pero eh, tú ya estabas en otras ligas en otro momento estás cogiendo como que estudiar me parece de psicología la verdad tú y yo no tenemos, no, nunca tuvimos una relación tan buena como la tenemos ahorita sí. creo que nos salvó trabajando. a lo más estresante es trabajar con Laura creo perdón es que es muy paciente en serio como que si uno se demora dos segundos haciendo algo pues no se lo aguanta, entonces es, es muy difícil, digamos un ejemplo súper claro, yo soy psicóloga, no llegar y coger una cámara semi-profesional y empezar a tomar fotos con él y no, no agarrarla la primera o la segunda o la tercera vez, <risa> y, pues, pues yo necesito un segundito, un cuadro la luz, vamos a ver cómo funciona en esos segundos que... Pero ver. aprendiste de maravilla, claro, pero pues quitar las patadas pero bueno se logra o sea que tocó muy rápido todo fue muy rápido sí pero la lograste y fue trato trato para todo el mundo es Cami tómame una foto Cami fuiste tú la que le tomaste esa foto a Lavis me me esa foto a mí entonces chévere que también estás haciendo diferentes cosas no es que sí eso sí cada vez siempre una nuevas habilidades ajá lo más difícil es trabajar con Cami y definitivamente siento que pasa y es que hay un mito que dicen que cada vez que uno... Bueno, cuando uno empieza a trabajar con la familia, uno a veces saca como lo peor de uno porque uno tiene más confianza, uno tiene más como... como esa tranquilidad que está al lado de las personas que realmente te conocen. Entonces a veces yo siento que si saco las garras y, y le exijo más, le digo... Cosas más directamente a Cami Para que ella como que perfeccione su trabajo Pero no es como con ganas de, de ser mala Onda contigo, sino al revés Te Quiero ver como brillar más Entonces por eso te exijo más Y yo creo que lo más estresante A veces eh, Si sí. sí, Cami es bien desordenadita Cami a veces empieza a dejar Todo por todos lados y es como Cami Por favor recoge tus Echferes <risa> Recoge tus cosas, sé ordenada, por favor, te lo pido. Y bueno, en general, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Ya Pero llevamos sí. dos años juntas trabajando ¿Sí? y creo que, que, o sea, ha sido bien, muy bien. Pero si sí, es verdad, lo de darse más duro, yo creo que yo nunca, te hablaré, yo nunca le, le hablaría así a mi jefe, si no fueras <risa> tú, o sea, creo nos damos muy duro. Sí, yo le, le dije una vez, Cami, tú tratabas así hasta a esta señora, no, jamás. Ya. No, jamás. Pues entre todas nos amamos más duro, precisamente yo, porque hay confianza. Yo sé, <risa> <risa> yo sé que tú no me puedes echar. Yo sé que tú no me puedes Es así <risa> como así. Te tendría que ser algo muy fatal para que me eches. <risa> ok. No, mi mamá también <risa> nos mata. <¿vale? risa> sí, yo creo que no, será. no es un mito, es una realidad. Creo que la comparación que más impacto o daño me hizo al crecer, pues comparándonos las dos, tiene mucho que ver con esos estándares de belleza que la gente espera siempre que, que una mujer tenga. Tal vez no hay tanta presión en, en otras familias, pero creo que en la nuestra hubo mucha presión. Pero sí, el creo que para mí más, lo más fuerte fue ser comparado con, con, contigo todo el tiempo porque yo era gorda. Porque no me podía vestir igual que tú, porque no era tan linda como tú, porque no podía, eh, pues, no podía ver como tú, simplemente era así, así de simple punto de comparación. ¿no? no podía tampoco pensar que podía aspirar a ser tú, entrar a modelar, entrar a hacer muchas cosas que tú ya estabas haciendo. Eh, no, y no se trataba de salud, es que eso es lo que parece interesante, si no era como un tema de verse. Empezaron a, a ver a Cami como, ¿por qué no eres parecida a Laura? ¿Por qué no te ves como ella? ¿Por qué no te vistes como ella? ¿Por qué no hablas como ella? ¿Por qué no te dedicas a lo que ella hace? Porque le está yendo muy bien y tú no tienes trabajo y tú no sé qué. Entonces yo creo que esa presión de la familia en general te empezó a molestar un montón. Y después, cuando vieron que a mí me funcionó, empezaron todo el mundo a decirle a Cami, ¿tú por qué no haces lo mismo que tu hermana? ¿Tú por qué no haces no sé qué? Entonces, qué pereza también que te, que sí. te hubiera comparado en ese momento tanto conmigo. Ver, Mi bueno, primer no. pensamiento cuando me enteré que estás embarazada. Literalmente fui yo la que la presioné a hacerse esa prueba. Era como, no, está bien. O sea, sí está bien, pero pues no muy es bien. normal que tengas tantos días de retraso. Nos paramos ya de esta mesa y vamos a hacer una prueba ya. ¿Y Obviamente sí. Muy, muy parecido. lo que yo pensé, realmente en ese momento fue... Y fue... O sea, o sea, y, fue puta, y fue puta, ¿qué vamos a hacer ahora? Y fue puta, todos los trabajos que teníamos y fue puta, ¿qué va a pasar? Solo era porque habíamos como un poquito pues, pensado que teníamos muchas cosas que hacer y fue ese momento de, pues fue como esas, esas líneas de trabajo familia pues como lo que estamos hablando ahorita como de con quién estamos, si estamos trabajando todo el tiempo, entonces, ¿dónde está la, la parte familiar? Pues fue esos momentos. Creo que a ti también te pasó que te pasó el trabajo primero después, <risa> de feliz que estamos. ¿Qué? Fue lo primero que pensé. Yo, Dios mío. Yo en la vida me hubiera imaginado quedar embarazada primero, porque tengo un, un problema con mis ovarios que gracias a Dios he logrado como calmar, gracias a, a, a, a, a mi querida Victoria que me ayudó. Y yo no me imaginé quedar embarazada así de la nada. Y la verdad, yo sí estaba feliz, pero yo después decía, Dios mío, yo ya voy a empezar a grabar la voz, kids. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué le voy a decir a Pamela, que es la que me viste, la que me hace los outfits? Ya compramos la mitad de los, de, de los vestidos, ¿qué vamos a hacer? Dios mío, yo solo pensaba, obviamente, en, en, en mi tema laboral, pero después fue como, estoy embarazada. Porque entonces, estoy embarazada? ¿Voy a tener un bebé? ¿Voy a ser mamá? ¿Yo? ¿Qué? Qué felicidad. También pensé esa carga hormonal. va a llegar esa.? O sea, oh. Si el regaño era paila No quiero saber, ¿cómo, era, cómo iba a ser? Ha estado bien. Ha estado, ha estado, ha estado decente. ¿no? Hay días, pero no hice como. Oh la verdad solo he tenido como mucha hambre cierto tengo mucha hambre todo el te tiempo comiendo como por tres, por pero no me han personas. dado náuseas no me han dado vómitos no he tenido no he estado como dormida todo el tiempo así en fin. no sé mentira me tres veces más energía eso tengo te más energía hambre. pero sí tengo mucha hambre todo el tiempo la verdad <risa> pero sí he tenido mis impaciencias pero no ha sido como extremos no pues me ha crecido las uñas, me ha crecido el pelo. Bueno, contarle a balo la verdad fue, yo no sabía cómo contarle a Álvaro porque él jamás se hubiera esperado que en este momento de nuestras vidas íbamos a, a, a quedar embarazados, porque uno, yo me estaba cuidando. Dos, lo de, lo de mis ovarios poliquísticos. Tres, como que no lo teníamos planeado en este momento porque Álvaro está trabajando, yo estoy trabajando todo el tiempo, estamos viajando, etcétera. Y cuando yo le dije a Cami, Dios mío, ¿cómo le voy a contar a Álvaro? Y Cami le dijo, grabemos, grabemos, grabemos, <risa> grabemos la reacción, la, la reacción. Yo, bueno, grabemos la reacción a ver qué. Entonces Cami se hizo en la terracita por allá y grabó desde muy lejos. Y yo Así. estaba recién llegada de Miami y yo dije, bueno, ¿cómo le voy a hacer la sorpresa? cogí una, ca una cajita súper bonita, chiquitica, roja de cartier, le metí una tarjeta súper especial y adentro una ecografía que me logré hacer tan fuerte que a Y bueno, le di, eh, le di la caja. ¡Ojo! Álvaro ese día estaba de mal genio porque no había almorzado y él venía a almorzar aquí a la casa pero yo tenía tanta hambre que me comí su almuerzo, entonces él estaba bravo conmigo. Entonces él estaba aquí de mal genio, bravo. Y yo, mi amor, te tengo un regalo. Me comí tu almuerzo, pero mira, te traje un regalo. Y el malo. Está abriendo un regalo así como... Está muy bravo. Está muy irritado. ¿Qué tal la reacción de Álvaro? La reacción de Álvaro yo todavía no la entiendo. Yo era mi amor, pero ¿estás feliz? ¿O te quieres matar, marica? O sea, ¿es bueno o malo tu reacción? Sí. ¿Estás contento? Es video de Álvaro son dos horas de reacción. Sí, sí. Él pasa por todos los estados posibles. Él entra entre nervios, angustia, ¿qué vamos a hacer? Ah, ¡Oh, Dios mío, esto está pasando, qué felicidad, voy a ser papá a mis 40 años, por fin voy a cumplir el sueño de ser papá, o sea, él pasó por una montaña rusa de emociones. Y cambia así, sí, grababa así. No sabía qué hacer, no sabía así. así, grababa por, por allá. Amor. Y yo sufriendo, yo, este mapo que está reaccionando así. Hoy en día, obviamente, ya cuando él procesa la información, no, el la procesó rápido, fue pues, <risa> en esa misma reacción. Estoy muy feliz al final, ya estaba celebrando, entonces no fue ese momento inicial. Como de... Yo creo que todo padre primerizo se angustia de primera, ¿no? Como, ¿le da reto? también. <risa> ¿no? no, pues yo creo también. Creo que todo arreglo. madre o padre primerizo, creo que se muere. el susto, es que da susto. Top, top, top reacciones, eh, la de Nina, mi cuñada, <risa> ella gritó como una loca Estamos en, en un restaurante y yo Shh. entonces fue como ella abrió lentamente la cajita ella pensando que le había traído como un regalito de Miami y de repente abrió los ojos ¿Pasar? gritó como una loca, esa reacción me encantó fue inmediatamente fue inmediata. inmediata, todo el mundo ¿Y la cara, y además Caro no se esperaba tampoco lo de mi embarazo porque estábamos juntas haciendo unos cursos de actuación porque yo quería actuar y ya, mejor dicho, ella creía que yo me iba a meter en una novela de una y no, y sí, otra novela, en una novela, en la novela de mi vida. La de Julieta, la de Julieta fue muy buena porque ella no entendía qué era, entonces ella, ella como que se asustó al ver la, ca, la caja, entonces, grito, acabó. Y después se entendió. Qué? ¿Qué es esto? Es ¿Estás es embarazada? la tuya, La toya. La toya montó. Estábamos también en un restaurante. Casi todas fueron en restaurantes. Eh, estábamos con toya. Y de la nada grita: ¡Me voy a morir! Yo morí. Y todo el restaurante. Y el mesero se nos acercó, señorita, ¿todo bien? <g maths> señorita, ¿todo bien? Y Toya, ah, ya, no, señor. No, se... no se, puso, <g S> ah, se puso después a llorar. Divina, divina. Divina, esas tres reacciones son mis top, top, top. Bueno, amores, ya estamos maquilladas aquí, listas para que Espero <un scare> que les haya gustado este comeback. Eh, para mi canal de YouTube donde poco a poco vamos a poder hablar un poquito más, conversar hablar como realmente y la idea es que hayan siempre invitados de lujo eh, y bueno, despídete adiós gracias por mí, muy tarde a mí, pero si sí sí. un poquito como más bueno mis amores no, así no tampoco te... no. Parece que estás tú Para alegrar. No, pero despídete Chao, gracias por todo <risa> Chao, gracias por todo Paz y amor muy Mentira muy eh, Comenten aquí que les gustó eso Si eres Team tiempo. Cami o eres Team Lala <risa> Y bueno, los amo con todo mi corazón Y nos vemos próximamente en un nuevo video En mi canal de YouTube